Yo tengo unos primos hermanos para allá arriba, yo cuando el niño ahí colmado, cuando el niño vino, vino con el oído rojito, que le di una galleta. Cuando yo le pregunto qué le pasó, me dice, Jay me dio mami, cuando voy a andar le digo, ¿por qué tú le diste al niño Jay? ¡Ah! ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es esto? Haz lo que tú quieras. Y fue le dijo a su mamá que yo le voy a dar una galleta. Está bien, la mamá es primera hermana, me deja la dejar a y me lo que hizo porque fue a mi casa y me agredió. El hijo de ella puso una piedra y cuando me tiró, no me dio a mí. Le hizo un hoyo a la puerta y después le dio a él. Después le dije, tú tienes que llegar tan lejos porque somos familia, vamos a hacerlo de otra forma. Y lo que dijo fue que no, que esto iba a terminar. Y más, y que ella venía ahora, se fue. Vinieron un coro de pasola y más y de todo de, eh, provocándolo ahí. Nosotros lo que hicimos que cerramos la puerta para luego reportar eso a la policía. ¿Dónde metieron eso? En Los Chiripos. ¿Te amenazaron entonces? Sí, lo amenazaron que si lo ven concha donde no hay concha, lo van a matar. ¿Quién amenazó? Eh... Jamie se llama ella. O sea, ¿tú responsabilizas quién entonces? Que... A Jamie y a Carlos. ¿De lo que le puede pasar a son primo hermano mío, de lo que le pase a Ángelo. Porque ese es mío, el papá de cuatro niños que iba trabajando para ellos. Y yo tengo miedo que llega a trabajar y me lo más temporal. como Bueno, ¿cómo el nombre tuyo? Roselina Hidalgo. ¿Cuándo fue esa Roselina? En Los Chiripos. ¿A qué hora? Eso fue anoche, como eso de las siete. Nosotros estábamos haciendo cena y estaba acotado la, la piedra lanzó y llegó a la cama donde estaba y es lo que hizo que se paró? Porque la piedra me iba a matar a mí y al instante yo me voy y me voló con Ellos llegaron discutiendo entre mujeres, entre ella y la muchacha que fue, pero yo no sabía que había un hombre y resultado que ella estaba discutiendo con la mujer yo estaba acostada en la cama y de repente tiran una piedra que no cabe ni en mi mano, de tan grande, chocan la puerta y me da a mí en el brazo. Yo me quiero parar y ella me dice que no, entonces ella me dice, ¿sabes tú, bueno, entonces, sin yo tener problema? Yo quiero salir, pero ella no me deja. Quédate ahí, que tú entre en familia. Pero entre familias te habían dado esas pedratas y te habían matado. ¿No verdad? Entonces, no sé cuánto vieron que un cuchillo, y piedra y palo, se fueron y que vengamos ahora y miraron con un reboque también. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Lo lo, los hombres que andaban. ¿Cuáles estaban ahí? No los conozco bien porque no sé quiénes son. Teniendo... ¿Entonces dónde fue eso? En los chiripos ahí. ¿Qué le pide a las autoridades entonces? Que tomen callo en el asunto porque yo no, no tengo problema con nadie aquí, trabajo, no hago, lo daño, no hago daño y lo que quiero es luchar para vivir. Para NTN, Iliana Durán.